Compitruenos, compitruenas, se acerca la fase final de esta serie, se acerca la liga Pokémon y lo más importante, hoy, el combate, el último combate contra nuestro rival. Ahora sigue, sí, necesito vuestro apoyo, necesito vuestros likes y vamos a ello hermanos, me pongo los cascos y empezamos Como bien sabréis, ayer mismo, si no lo habéis visto, ir a verlo Preparamos el equipo final y definitivo de cara a esta liga Pokémon ¿Y cuál es? Pues lo tenéis nada más y nada menos que aquí Así se quedó y así se va a quedar Fimo, Light, Bruno, Susanaro, Anthony y Kurapika Me sabe mal, tuve que dejar a, a Theodor a nuestro Lux Chomp en el PC Pero es lo que hay al final, el público decidió y el público decidió este equipazo Pero antes hermanos vamos a pasar por el tutor de motes porque de motes tutor de motes el tutor de movimientos porque podemos enseñarles movimientos muy interesantes a algunos pokémon y lo vais a ver ahora mismo empezando por el señor anthony anthony va a aprender el todopoderoso triturar también puede aprender arraigo también puede aprender a desarme desarme no es interesante porque los pokémon nunca tienen objetos entonces basura y triturar sí que es interesante así que triturar se viene directito Hacia el Pokémon, quitamos gancho alto Que no entiendo por qué aprendió gancho alto La verdad, o sea, es que mi cabeza oh, Peta, y este es el primero Y el segundo, chicos, va a ser Lo vais a ver ahora mismo Nuestro amigo Bruno, diréis, ¿Bruno en serio Puede aprender algo interesante? En efecto Fijaos, puede aprender El grandioso ataque de fuego Sagrado, que esto tiene Un 50% de probabilidades De quemar, 10 De 10, se lo enseñamos, sí que sí porque tiene también onda ignia, que tiene la misma, el mismo eh, potencial, pero un poco menos de precisión, así que es absurdo tener onda ignia pudiendo tener fuego sagrado, hermanos. Lo único que he pensado es que a lo mejor tiene menos PPs. Y eso puede ser malo. Pero tenemos. Tenemos eh, elixires, si no recuerdo mal. Vamos a comprobarlo. Pero creo que tenemos bastantes. Éter, Max Eter, Elixir, vale De sobra para recuperar Esos PPs en caso de que fueran Necesarios, y con esto yo un bizcocho Hermanos, a por el combate De nuestro rival eh, Sí que quería enseñar un ataque más, pero esta vez Era un MT, no era un tutor, que es Rayo Hielo, hermanos Nuestro amigo de los Pokémon Curapika puede aprender Rayo Hielo Y creo que es súper interesante Y quitarle Danza Lluvia, Danza Lluvia al fin y al cabo sí potencia el ataque de tipo agua Está guay, a lo mejor el de fuego nos sirve pero creo que es mucho más poderoso tener Rayo Hielo para cualquier Pokémon de tipo planta que nos tocara enfrentarnos y no tuviéramos otra opción más que hacerle Rayo Hielo. Así que quitamos Danza Lluvia, le enseñamos Rayo Hielo y ahora sí que sí, compañeros, definitivamente vamos a por el combate contra el rival en Ciudad Verde, let's go Y ya estaríamos, chicos, en Ciudad Verde Preparados, readys, con ganas Con ganas de vencer a nuestro rival Con este pedazo de equipo No sé a qué nivel tienen los Pokémon Están estos a nivel 60, pero porque Me dio a mí la pájara No sé si los tiene más, menos, no lo sé Igual ahora flipamos en colores Vamos a ello Estaba aquí a nuestra izquierda a nuestro rival Y miedo tengo, hermanos, miedo tengo Si no recuerdo mal, tiene un... Un Mamos Geot, ¿no? Eh, al que siempre ha utilizado para empezar el combate. Y creo que lo más interesante en este caso es usar a Kurapika, volador eléctrico. Agua eléctrico, perdón. Que tiene rayo y hielo además. Así que, compañeros, vamos a buscar. Ahí está. ¡Dios! ¡Qué ganas, compañeros! ¿Qué? ¿Eka? ¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Vas a ir a la Liga Pokémon? Y tienes todas las medallas. ¡Genial! Lucharé contra ti, Eka. Me está hablando en. Sin mirarme, o sea, está hablándome como. como... Como, yo que sé, como a través de, de, de una pantalla Luchando contra Antigua como preparación para la Liga Pokémon ¡Vamos allá! ¡Vamos para allá, compañeros! ¡Combatazo contra nuestro rival! ¡Let's go, señor Coronav! ¡Prepárate! ¡Seis Pokémon! ¡Seis Pokémon! ¡Primera vez que tenemos un combate contra seis Pokémon! ¡Vamos, Geo ¡Vamos! ¡Vamos! Esto de es a ver si sus Pokémon es bien ¡Oh, nivel 47! Está mucho más bajo de lo esperado, compañeros Vale, pues Rayo Hielo y esto tiene... Este, vamos, Geo tiene que morir terriblemente. Vámonos, ahí se lo lleva. ¡Pum! Por cuatro y va a su casa. Perfecto. Ahí está. Cat ¡Oh! Cacturne con... ¿Cómo se llama? La rana, ¿no? Eh, no me acuerdo. Vale, pues eso será lucha planta o veneno planta. Lucha planta o veneno planta. En cualquier caso es planta y no me interesa. Lucha planta o veneno planta. Vamos con Bruno, ¿no? Sí, vamos con Bruno. Aunque sea lucha, no es problema y si es planta es neutro, así que tampoco hay problema. ¡Dios! ¡Está chulo, eh! ¡Está muy chulo! a tiene como bigotito, tío. Tiene como... <ríe> Mola mucho. Mola un huevo. Vale, fuego sagrado. Vamos a probar nuestro nuevo super ataque. ¡Pau! Ahí lo lleva. ¡Cactuar! Se lo lleva ahí ¡pum! Nivel 45, chicos. Está muy por debajo del nivel. Pensaba que iba a ser mucho más complicado. Pues nada, iremos directos hacia arriba, hacia hacer la calle Victoria hoy, porque seguro que vamos a hacer más. No ha visto qué va a sacar, así que... Escoliados. Ah, muy bien. Muy buen cambio. A ver, tengo terremoto, pero me ha intimidado. Así que vamos a cambiar a... Susanaro, mismamente, porque es este tipo veneno, es Escoliados. Martillazo, bueno, claro. Si ataca con martillazo, increíble. Mirad este Pokémonazo. ¡Mirad el Sprite, hermanos! ¡Qué guapo! ¡Es brutal! Brutal, voy a hacer eh, bola sombra directamente, a ver cuánto le quitas supongo que bastante. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿What? ¿Qué hablas? ¿Cómo pega, Susanaro? Venuterra, cuidado, eh. Que el tipo tierra no es buenos amigos con nosotros, eh. Ni el planta. Uf. Uf, Venuterra, compañeros. Voy a ir con Bruno, pero me da miedo, ¿eh? Porque el tipo tierra va a ser dolor. Ah, no, tenía que venir con Light para quemarlo. Voy a ver si le hago fuego sagrado y lo quemo. Estaría muy bien. Fuego sagrado. quémalo. No hay huevos. Bruno. Bruno, quémalo. No tienes huevos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Lo quemas? No. Terremoto, Bruno. Aguantalo por tu padre. Bruno. Bruno. Lo tienes que aguantar. Lo tienes que aguantar. Lo tienes que aguantar. Lo tienes que aguantar. Lo tienes que aguantar. Lo aguanta bien. Vamos. Vale, qué poco le he quitado, ¿no? Qué poquito le he quitado. Tenemos a Curapica. Vamos con Curapica, que tiene rayo hielo, ¿vale? Y a ser planta tierra... Eh, lo podemos reventar terremoto tenemos levitación claro que sí rayo y hielo y este venuterra debe morir sí o sí si sí no muere me rayo eh si sí no what danza pétalo curapica curapical dime que lo aguantas tiene una defensa especial de locos eh tiene una defensa especial de ¡Locos en el pecho! En el pecho, claro que sí. Rayo hielo y este Menuterra, hasta luego. Vámonos. ¡Qué bueno es! Y un Arcaroark. Vale, Arcaroark. Creo que tenemos claro quién debe vencer al Arcaroark, nuestro Fimo poderoso. Yo creo que incluso aunque me intimide, le mato, ¿eh? Fíjate lo que te digo, nivel 45. Me intimida, no es problema. Voy a ir con demolición. Fijaos en la confianza que tengo, que creo que con demolición lo mato. A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... a ver. Perfecto. Nice. Vale, y queda un Alakidzer. Eh, vamos con Light, entonces, tipo siniestro. He estado mirando y Light no sé por qué no me aprende a triturar. ¿Quién pensó que este Pokémon no podía aprender a triturar? No lo entiendo. Ah, espérate, que es tipo agua, ¿eh? Espérate, que es tipo agua. Vamos con Anthony, que no me fío un pelo, que también es tipo siniestro. Planta, ¿eh? No, no he pensado aquí mucho, ¿eh? Meditación... Se sube, ¿qué? El ataque ¿El ataque? Pero si este es físico, ¿no? Triturar, vale Pues hay Sí, sí Medita lo que quieras con pitrueno, Que yo creo que de un Triturar Vas a irte para el otro barrio También podría haber hecho algo tipo planta Pero bueno La vida es así La vida son dos días Triturar ¡Madre mía! Como pega Anthony Combate solventado Con algún sustito Con algún sustito Cuidado con Venuterra Que no es tontería Venuterra ¿eh? Es verdad que nuestro Milotic Aguanta muy bien, ¿eh? Muy bien ¡Qué buen calentamiento listo para la Liga Pokémon! Eka, necesitas más práctica. Ya lo sabes, yo me largo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, crack! Vale, pues vamos a ir a curar. Y nos, de nos, de nos destinamos hacia la Liga Pokémon. Entonces, Liga Pokémon, entrada. Hermanos, entramos en la parte inicial de la Liga Pokémon. ¡Hello! Aquí me evalúas las medallas, ¿no? Si no recuerdo mal. ¡Oh, es la medalla! Sí, claro, pasa. Vale, esto es un coñazo. Se viene, hermanos. Esto creo que es la última medalla. Medalla Tierra. Y creo que aquí delante empieza... Uh, la calle Victoria. Aquí podemos capturar. Salga lo que salga, ya puede ser muy bueno para que cambiemos el equipo. Ya puede ser muy bueno para que cambiemos el equipo. Veremos a ver. Vamos a valorar a ver qué hay por aquí. Primer Pokémon de la ruta calle... ¡Chop! ¡Cinda Chop! No te creo un starter ahora ¿Por qué me haces esto, juego? ¿Por qué me haces esto? A ver, no creo que sea interesante realmente Lo voy a capturar Tenemos eh, bolas de sobra, ultra bolas Lo voy a capturar Pero me da, me da a mí que... ¡Ultra bola! va, Cinda Chop, hermano! ¡Captúrate, compañero! Uno, dos, tres... Y Zindachop, atrapadoto, perfecto. Bueno, mmm, a ver, es este Zindachop, mola, mola mucho, pero. No, no se sé, le voy a poner un mote. No lo voy a hacer con el random name picker porque me da pereza. Lo elijo yo, Bruno, Sarro, Taure, enhorabuena, Bruno. ¿Te... ¿Bruno? ¿Bruno no tenía mote ya? me estoy o me estoy rayando? ¿Bruno ya tenía mote, no? Bueno, le pongo a Bruno, así da igual, así no lo voy a usar seguramente. Y si, le... si no, pues lo cambio. Bruno no era nuestro nuestro. En efecto, Bruno... ¡Bruno! <risa> Lamentable. O sea, tenemos a Bruno en el equipo y... Da igual. Vamos a continuar nuestra calle Victoria, compañeros. Que necesito fuerza. No me lo puedo creer. Vale, pues voy a enseñarle fuerza a cualquiera realmente. Luego puedo usar el recuerda movimientos para colocarlo otra vez como estaba. Así que voy a enseñarle fuerza al señor Anthony mismamente, hombre. Anthony, compañero, te quito... Silbato, da igual, da exactamente igual Te enseño, fuercita Y ahora sí, puedes empujar roquitas Perfecto, vamos con Anzoni Y fuerza, y let's go Empujamos En teoría esto es fácil, ¿vale? Los puzzles tampoco voy a andar eh, perdiendo mucho el tiempo A ver, pa' capa, pa' capa, Derecha Y para abajo, estupendo Estupendo, compañeros Podemos continuar Una cosa que odio de este juego es que el repelente no te avise de que ha terminado Eso sí que me cabrea Vale, hay objetos que sí que puede interesarme Cualquier poción, elixir, cosas así me interesa ¡Escabawack! ¡Ojo lo que hubiera molado un escabawak, eh! Esto sí que hubiera cambiado el asunto ¿eh? Tipo tierra, bicho Hubiera sido interesantísimo ¡Interesantísimo, hermanos! Una pena, la vida es así La vida son dos días, escapamos Vale, aquí está, fuerza Vamos a usarla, ah bueno, tengo que hacer así Para acá, para acá por aquí primero, y esto es... ¿Qué ha sido? ¿MT-02? ¿MT-02? ¡Garra Dragón! ¡Oh, my God! Tampoco hace falta mucha Garra Dragón, realmente. Vale, eh... Siga sin avisarme el repelente, esto es increíble. Vale, compañeros, acabo de hacer un corte porque me he ido a comprar repelentes. Estaba hasta los huevos de que me salieran Pokémon todo el rato y... Ya está, mira a comprar repelentes y ahora sí tenemos repelentes tochos, ¿vale? Super repels, no he visto max repels por ningún lado, no sé por qué, así que... <ríe> digo, bueno, ya de paso cogemos esto y es un caramelo raro de mierda, madre mía. Oh my god, incredible. Vale, pues vamos a subir por aquí, aquí hay combate. Joder, es que es increíble, ni los super repels me duran. Bueno, ah no, que me ha puesto un repelente, super repel, va, que dure un poquito más, por favor. Vamos allá. ¿Esto qué es? ¿Esto es combate? ¿Lo puedo esquivar? Sí, lo puedo esquivar. Vale, pues lo esquivamos. No quiero andar perdiendo el tiempo, compañeros. Continuamos por aquí. Este combate también lo esquivamos. Y seguimos. Cuantos menos combates haya que hacer, mejor que mejor. Vale, por aquí abajo aquí hay otro botoncito. Así que empujamos por aquí. Pues nada, empujamos con Susanaro, No, con Anthony. Usamos fuerza. Empujamos por aquí. Bajamos ahora, que por ese lado no hay salida. Y para acá, ahora sí, desbloqueado Vale, continuamos Zona de la derecha, ojito, eh Que aquí combate Si antes lo digo, compañeros Si antes lo digo, a ver a qué nivel Tres Pokémon Kilachoke, 43, está muy Por debajo, salpicar, hasta luego ¿Qué más tienes? Kilachoke Salpicar, perfecto Y Zinda. <risa> ¿Por qué tiene un Findacho de tercer Pokémon? No lo entiendo, perfecto Hasta luego, crack Venga, un saludito Tengo que enseñarle surf Lo sé, lo sé, pero ya lo haremos Vale, aquí hay un objetillo que vamos a coger sí o sí Tormenta de arena No vale para nada realmente Venga, vamos a buscar la piedra que hay que usar para empujar aquí Que tiene que estar lejísimos ¿Dónde está? Hay que tirarla Hay que tirarla, me suena esto ¿Cura total? Vale, ni tan mal, perfecto Hay que subir aquí y tirar una piedra Esta de aquí puede ser... No me suena, ¿eh? No me suena O sí, sí, sí, sí, sí Hay que tirarla por aquí a la, a la izquierda Vale, hay un combate Paso, paso No creo que sean interesantes todos los objetos vamos a estar cogiendo todos los objetos Así que la vida es así Super repel Ah, no, esto no era Tengo que hacer... Eh, fuerza Fuerza Y ahora sí vamos a empujar esta tierra, mi amor Por aquí Madre mía, madre mía Oh, oh, vale Bajamos Empujamos Ahora sí, por aquí, por aquí, por aquí Ahí, para abajo Y para la derecha Y he desbloqueado algo que no sé, creo que es eso de ahí Vale, vamos a coger esto, chavales ¿Algo bueno? MT ¿MT0? <ríe> ¡Sofoco! ¿Qué cojones? MT0, no sabía ni que existía, hermanos Vale, bajamos aquí ah, esto es Objeto Protección especial, wow, wow. Vale, nada de por aquí, nada por aquí, nada por allá, esto no es. Vamos a movernos en esta dirección aquí, combate, pero lo puedo esquivar en teoría, así que perfecto. Eh, bajamos y en efecto, este es el camino, hermanos, este es el camino. Vale, ¿puedo esquivar este combate? ¡Sí, lo puedo esquivar! ¡Bien, perfecto! Aquí está la roca que hay que tirar. Cornix, paso. Paso de corrix. Esta es la roca que hay que tirar. La usamos fuerza otra vez. Ahí que vamos. Y empujamos. Vámonos. Nos tiramos. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Aquí estamos. Vale, vamos a, a usar otro repel que ya se nos ha gastado. Y a empujar esto hacia allá. Usamos fuerza. Esto de tener que usar fuerza en el menú es un coñazo. Catedralicio. Vale, perfecto. Es directo, así que ya estaría. Y aquí a la derecha, hermanos, subimos. Estamos cerca, eh. Estamos cerca de acabar la Calle Victoria Hay un combate doble uh, Que voy a esquivar <risa> A mí no me pilláis, hermanos A mí no me pilláis Este yo creo que sí que me pilla, ¿eh? Este yo creo que... ¡Uh! Tampoco Vale Vale, perfecto Pues 3, 2, 1 Y ruta 23 Llegamos a la Liga Pokémon Vale, vamos a hacer el último combate En este sitio de aquí Justo aquí Calle Victoria bastante sencillita Esto es combate, ¿No? ¿No? Has conseguido abrirte paso por la calle Victoria con muchos valores para alegrarse, como reconociendo tu hazaña, te enseñaré doble filo. Vale, pues no era un combate desde luego. Vale, pues vamos a poner a prueba nuestro equipo con el combate doble de aquí, chicos. Esto es doble, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí. Let's go. Juntos lucharemos contra quien sea. Vamos allá. Vamos a ver qué tal se nos da este combate doble, hermanos. Dos Pokémon fácil. Garderade y Lucchom. Tócate el lepe. Bueno, eh, no está tan mal, porque tenemos a, a Light, tenemos a Kurapika... Bueno, yo creo que Rayo Hielo por aquí y... ¿Mordisco? Vamos a hacer lanzallam. ¡Ah! ¡Qué dudas! Mordisco, mordisco aquí, venga va. Focus a ese Lugchomp a ver si retrocede o muere directamente. Rough Skin me quita vida, eso no lo había tenido en cuenta. Rayo Hielo y ahora sí Lugchomp, hermano. Algo me dice que pa' tu casa... Perfecto compañeros, perfectísimo Garderade, a ver Garderade ¿Qué me vas a hacer compañero? No me fío de ti, golpe y cuerpo ¿No me paralices? ¿Te lo agradecería? Vale, bien, bien, bien, bien, bien, esto está hecho Esto está hecho, rayo hielo a Garderade Y lanzallamas A Garderade, ya estaría ¿Podríamos enseñarle a Light Sofoco? O oh, oh, este, ¿cómo se llama? Eh, llamarada No es tontería, pero me da, me da que tiene buen set ya Light ya tiene buen set, entonces No lo sé, no lo sé en principio estamos bien, chicos. Yo creo que vamos bien. En todo caso, podríamos enseñarlo ya en mitad de la Liga Pokémon. Vale, compañeros, pues nada más por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Espero que os haya encantado el camino a la Liga Pokémon. Y mañana, hermanos, se viene lo duro. Se viene el final de esta increíble y maravillosa serie. Espero que lo apoyéis al máximo. Apretad ese botón de like como si no hubiera mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon. Chaos 2. Harlock. Chao. Chao.